Es increíble como sigues creciendo en mi corazón. Aún queda mucho espacio para otro amor y veo que lo compartes con tranquilidad porque tú estás en el cielo y ella aún no. Después de toda una vida tan unidos nada impide que te amen el recuerdo